Estamos viendo que los colegios, con, la, con el actual problema que ha, que ha generado esta borrasca, tienen temperaturas, algunos de ellos, en torno, a los, en torno a los 10 grados. Patios que siguen teniendo hielo, mañana estarán sin limpiar, probablemente, como, como está ocurriendo en el colegio de Tenerías, en el que los niños no van a poder salir a, a jugar. Y que sabéis que el problema de mantenimiento de los colegios con este Gobierno sigue siendo de alguna forma endémico. ¿no? Les costó a las AMPAS una buena pelea conseguir que el dinero destinado a los presupuestos participativos se ejecutara, aunque fuera con un año de retraso, y sabéis que sigue habiendo unas necesidades de mantenimiento perentorias en materia de cerramientos, de aislamientos, etcétera. ¿no?